Apoya usted la protesta del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís por Seguro Médico y Aumento Salarial 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Apoya usted la protesta del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís por Seguro Médico y Aumento Salarial. Háganos el feedback en el camino. Le vamos a leer su respuesta o su comentario a la pregunta del día. Bien, vámonos entonces a hablar sobre el tema precisamente de la pregunta del día. Miembros del cuerpo de bomberos de esta ciudad realizan vigilia. En horas de la noche de ayer lunes, miembros del cuerpo de bomberos de esta ciudad realizaron una vigilia. Continúan exigiendo se les restablezca el seguro médico así como aumento salarial. Recordamos que desde inicio de este mes, los uniformados anunciaron la suspensión de los servicios de toque de sirena, limpieza en espacios públicos, traslado de camiones de agua, traslado de ambulancias y carros fúnebres, hasta tanto sus demandas sean resueltas. De acuerdo con sus denuncias, desde hace más de siete meses, no poseen cobertura de seguro médico y pese a ello, la cuota del mismo continúa siendo descontada. Hay unas declaraciones ahí que quisiéramos verla, escucharla y que nos den retorno aquí al estudio. Adelante. El motivo de esta protesta es la suspensión del seguro médico a los bomberos desde hace ocho meses y que el ayuntamiento municipal mes por mes ha estado descontando ese dinero y los bomberos siguen sin el servicio médico. Aparte de eso, muchos de los muchachos han sido ascendidos de rango y esos rangos no han sido actualizados, no han sido pagados. También exigiendo un aumento de sueldo, porque no es posible que un bombero esté ganando 6.300 pesos, donde la canasta familiar está por encima de los 50.000 pesos. Claro. usted en plan, de lucha, en plan de lucha, Claro que sí, seguiremos en plan de lucha hasta que se resuelva esta situación. ¿Y los servicios están paralizados? Entonces? Tenemos paralizados lo que son los servicios misceláneos, como son servicios de carro fúnebre, servicios de ambulancia, ...servicio de toque de sirena... ...también la limpieza en, en las diferentes instituciones... ...sargento Gabriel Batista... ...le hacemos un llamado al alcalde municipal... ...de que le ponga atención a estas demandas... ...que el cuerpo de bomberos le está exigiendo pacíficamente... ...y, y decirle al alcalde municipal... ...que el pueblo de San Francisco de Macorís ...está a punto de suspender... El cuerpo de bomberos está a punto de suspender los servicios de emergencia, ya que han renunciado cinco choferes y esa cifra podría aumentar. Mira, el motivo es de público conocimiento en todo San Francisco de Macorís y en todo el país. Y es la injusticia que ha cometido el alcalde Siquio eh, NG con estos bomberos. Hace más de ocho meses le suspendieron su seguro y se lo siguieron cobrando. Y en ese sentido. Los compañeros bomberos han decidido irse a paro, pero también el alcalde municipal ha estado negándole un sustancial aumento para condicionarle. Eh, la vida y condicionarle las condiciones a estos trabajadores sociales, a estos trabajadores que en toda parte del mundo son privilegiados y gozan de respeto y apoyo de todo el mundo. En ese sentido estamos aquí protestando y diciéndole a Siquio ONG que si en los próximos días no se resuelve el problema del aumento de sueldo, restablecer el seguro eh, y otras demandas que tienen los bomberos, la lucha va se va a radicalizar y se va a profundizar en todo San Francisco de Macorís. Este pueblo no va a tolerar que sigan con esa injusticia, con ese maltrato, a estos que arriesgan su vida y que ponen su vida para el bienestar y para la tranquilidad del pueblo. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Mire, eh, vamos a escuchar a ver qué dice Carolina con relación a la noticia que nos acaba de servir el Departamento de Producción de este programa. Adelante. Bueno, realmente esta es otra más de las dificultades que está enfrentando el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Eh, debemos de recordar que no solo eh, los bomberos tienen esta situación, también los empleados del Ayuntamiento, por un supuesto impasse que tiene la Alcaldía con el, el pago en la TCS, cosa que la hemos hablado acá en diferentes ocasiones, de hecho hemos conversado con Bernabe que es experto en estos temas, y sencillamente una respuesta eh, básica, o sea, de lógica, decía, bueno, pero antes se pagaba, y esa ordenanza o, ese, o, o esa... Eh, justificación que presente el alcalde actual antes estaba y de igual modo se hacía el pago es un, una sentencia que se emitió en el tribunal sobre los salarios mínimos y Siquio eh, justifica que por eso es que no ha podido hacer el pago en la tcs pero cuando Alex estaba y es lo que hemos dicho acá esa sentencia ya estaba y el pago continuaba de manera normal todos los empleados tenían su seguro eso por un lado pero ya eh, yéndonos a, a nivel nacional y al trato que se le da a una a, a un grupo de personas, a una institución tan noble que realiza una labor de tanto peligro, de tanta importancia que es de salvar vidas, esté en precarias condiciones. Esto no solo se limita a San Francisco de Macorís. Los bomberos deben de merecer, necesitan merecer otro trato, señores. Cuando se arma un incendio, cuando pasa una situación eh, con cualquier niño, por ejemplo, el caso del señor de, del ahogamiento en estos días en la internas, ¿quiénes estaban ahí? 9-11, bomberos, de, o sea, todas esas instituciones que garantizan la vida de cada uno de nosotros, que tengan un salario, señores. Pésimo. Hablar de que entre 6 mil 6.450 pesos, 6 mil y pico de pesos, se le esté pagando en el país, anda o sí alrededor el, el salario, entre los 9 mil y 20.000 mil pesos, según he estado pues, leyendo, y el aumento por rango es de mil pesos a cada uno. Cuando nosotros comparamos el salario en República Dominicana con otros países, o sea, es una diferencia, señores, abismal. ¿Cuántos son 6 mil pesos? Eh, eh, en, cuando tú calculas eh, en dólares, son ¿cuántos? Cien, cien, 140 dólares. 140 dólares por 58, que es el dólar. Ni, ni 150 dólares, ni 140 dólares al mes que gane uno de los organismos con más eh, condiciones para estar en... Eh, con las mejores eh, con, los, o sea, con garantizarle a cada uno de estas personas de estos caballeros que están ahí haciendo una labor tan loable es inaceptable que nosotros en esta fecha, en pleno siglo XXI esté ganando alrededor de 130 dólares un bombero sin contar las condiciones en las que están, en las que duermen, señores. Cuando aquí se arma un incendio en las diferentes comunidades, no solo en San Francisco de Macorís, nosotros como municipio cabecera, ahí están esos hombres arriesgando su vida y no es aceptable 105 dólares. Imagínense, no es aceptable. No hay ninguna justificación que eh, sea para eh, que, no hay nada que justifique que para hablar de que esta gente gane un sueldo tan miserable Porque es un sueldo tan miserable, señores Ni una casa da para pagar con 6 mil pesos Entonces ellos no comen, ellos no se enferman, no tienen hijos, no estudian O sea, no hacen nada Es que yo no, no concibo cómo es que aquí pasan tantas cosas Cuando por otro lado tú ves, y vamos a hablar del gobierno actual Que hay un director de una institución que está, eh, solicitó aumentar a 200 mil pesos Y que se le incluya marisco y qué sé yo qué en su dieta o sea, es que algo tan contraproducente, es un comportamiento tan descarado a veces de los funcionarios, que no sé si llamarle así. Y cuando por otro lado tenemos este contraste de gente que está arriesgando su vida, que tiene que salir a manifestarse para que le pongan su salario, su seguro al día y con un salario de miseria. Eh, recordar que en la pasada gestión hubo un aumento también del, al, del pasado alcalde de Alex Díaz, eh, de un 25%, lo que no sé si se hizo efectivo, porque si estamos hablando de 6,400 pesos, con ese aumento del 25%, ¿cuánto ganaban? mil pesos, señores, por no Dios. Lo nosotros... No lo dudes. Eh, nosotros tenemos, sí, yo creo que así era que andaba, nosotros tenemos que ir adecentando las cosas, ir dándole valor a quien lo tiene. Entonces, cierro si es Rochamo diciendo, un regidor te gana 100 mil y pico de pesos por ir los miércoles ahí a hacer lo que ustedes saben que hacen, que nada, muchos de ellos, y esta gente que está sacrificada, que está cuidando y preservando la vida de cada uno de nosotros en condiciones miserables, en todos los sentidos, así bueno, no se hace patria. Gracias Carolina, Yerian. Miren, lo importante de esto sería que el pueblo no deje a los bomberos solos, que así como eh, se hicieron grandes protestas, ¿se acuerdan? En, aquí en el parque, en, en la Plaza de los Mártires, para la cuestión de la política, mucha gente que iba allá a protestar, hoy protestemos por una causa loable, que es el caso de los bomberos. ¿Y por qué deberíamos protestar todo y no dejarlo solo? Porque, señores, son. Eh, yo que he estado ahí eh, los últimos, las últimas semanas con esta gente eh, maravillosa, los bomberos es un grupo maravilloso, disciplinado. ¿Sabe cuántos cuánto miembros de la Guardia eh, eh, eh, son? La Guardia Permanente, que es la que sale a las emergencias, 50. 51 con el general Luis Murdo, pero Luis Murdo es honorífico. El general Luis Murdoch es honorífico. Él, él sale de manera honorífica. No, no, porque él, él eh, dentro de la Guardia Permanente, él es el único que no cobra. Ah, ya eh, entiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto puede representar eso? Vamos a ponerle sueldo de 25 mil pesos a cada uno. ¿Está bien ahí? Oh, Vamos a ponerle un 25 mil pesos. Y usted lo multiplica eso por 50 y le da 1.250.000 pesos. ¿Y ¿Qué representa un millón doscientos cincuenta mil pesos para un municipio? ¿Cuánto gana un regidor? Cien mil y pico. Cien mil y pico anda por ahí. Ponle ciento diez, multiplica la cantidad de regidores, a ver cuánto ganan. Son, son 12, tres, ¿verdad? tres. Son trece. Ah, sí, son trece. Eh, son, son más de un millón trescientos mil pesos. Un millón trescientos sesenta y cinco mil, trece Exacto. Allí son cincuenta, que si tú le pones a ganar veinticinco mil pesos. Dependiendo, ¿verdad? Eh, eh, los choferes y eso. Eso pues, se pudiera hacer una escala. Y estamos hablando de mil pesos que además de... Eh, los regidores pudiera... hacen una reunión semanal. Semanal. Los ah, pero, a, pero a veces la hacen cada 15 días. Tres horas, yo... cuatro horas quizás de trabajo. Uh -huh. Si tú lo multiplicas al mes, ¿cuántas horas de trabajo son y lo que ganan? Y cuando tú analizas el tema de los bomberos, tú te das cuenta de lo mal repartido que está el presupuesto del ayuntamiento. Miren... Ahora bien, lo que yo creo es que los bomberos no pueden ser pagos por el ayuntamiento. Los, lo primero que los ayuntamientos que le corresponde un 10% eh, del producto interno bruto, lo que le llega es un 3, o un 2 punto y pico, tal vez un 3. Entonces, desde ahí comienza ya la falencia. Lo que debería hacer es que los bomberos reciban un pago de manera directa por interior y policía. ¿Mm? De manera directa por interior y policía y que a todos los bomberos del país se le adecue eh, su salario sin embargo yo creo que también los empresarios tienen algo que ver con esto, yo creo que los empresarios deberían tener una cuota también, porque cuántas empresas tenemos aquí en San Francisco que, que, que si se queman tendrían un problema, verdad eso le causaría tremendo problema ¿Qué, qué representaría para, para un municipio que las empresas aporten una cantidad de dinero por lo menos para los gastos, me dicen que el ayuntamiento le, le, le hace una compra de 40 mil pesos a la, a la, al bombero eh, mensual pero eso pudieran hacerlo los empresarios y entonces que esos 40 mil pesos que da que dona el ayuntamiento o que invierte eh, bueno pues lo dedica a otra cosa entonces yo creo que esto tenemos que sumarnos todos a esta lucha no podemos dejar a los bomberos solos señores porque miren como dice Luis que Murdoch una frase que él siempre utiliza lo mejor es tener un cuerpo de bomberos eh, bien equipado y preparado y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo dice ese joven que estaba hablando ahí que eh, varios choferes han renunciado, se han ido de la institución. ¿Por qué? Porque la no amiga, están ganando el dinero no, correspondiente. No eso es, eso es algo que a nosotros como municipio y a la sociedad en sentido general debe preocuparle. Y entonces no podemos dejarlo solo. ¿Mm? Tenemos que sumarnos todos a esa lucha. De aquí deberíamos, de ahora en adelante, yo no sé quién va a convocar, quién debería convocar, eh, hacer, a, hacer eh, concentraciones en la plaza ahí, de los mártires, en el Parque Duarte, frente al ayuntamiento, mm como sociedad organizada, no a tirar piedra, pero sí a reclamarle a, a Siquio, y atención Siquio, atención Siquio, como, como, como, como que ya no estamos cansando de la mala gerencia, y usted me excusa con todo el respeto que usted se merece, pero como que ya no estamos cansando de la mala gerencia, y usted en un silencio total, yo lo, lo voy a invitar a usted a que llame al programa y le responda a, a los bomberos que le están reclamando a usted, ¿Mm? Que aunque no sea de una manera pues, eh, eh, eh, Bueno, porque sea de la otra Si usted no cuenta con, con los recursos en el ayuntamiento Bueno, pues busca ayuda con los empresarios Como lo hizo Alex Díaz Alex Díaz cuando no tenía cuarto Llamaba a un amigo Le decía, mira, eh, mándame un tractor aquí que Para que me lo resuelva esto Mira, mándame todo. una pala mecánica Para que me resuelva esto Porque hay que tener amigos Y hay que ser gerente De manera que estamos apelando A que el alcalde despierte del sueño eterno que tiene y comienza a resolver los problemas básicos de este pueblo. Porque aparentemente está como Balaguer. mire Ciego. Eh, bueno, Balaguer no era sordo. No, no. No, no, no era sordo. Entonces... Él bueno, oía mucho. Oía pie. bien y oía mucho. Exacto. <risa> sería <risa> eh, ciego, sordo y también mudo. Miren. Eh, si <risa> usted hace un cálculo, el cálculo siguiente. Yo le puse un sueldo de 110 mil pesos mensuales. A los regidores, que uh -huh. creo que está por debajo de lo, de lo que realmente ganan, creo. Sí. Pero vamos a partir de eso porque no tenemos la información y vamos a partir de que fueran 110 mil pesos. ¿Usted sabe cuántas horas trabajan al mes? 12 horas. Si calculamos que son cuatro jornadas de tres horas aproximadamente, estamos hablando de 12. Supóngase, supóngase que un día se metan a 15 o 16, pero el promedio son 12 horas al mes y ganan 9 mil pero se le voy a decir cuánto ganan por hora los regidores. 9.166 pesos por hora. Ninguno de esos regidores, oiga esto que voy a decir, ninguno de esos regidores está preparado intelectualmente para en la empresa privada, fuera de ese cargo que fueron elegidos, ganar esa suma por hora. A ninguno. Como dijo David y los que... retos a, a que me digan cuál de ellos tiene condiciones profesionales. Amado, perdón ahí. ¿Tú recuerdas en eh, un momento, decía Danilo, muchos funcionarios en este país, su valor en el mercado privado, en la empresa privada, está muy por debajo pero de lo que ostentan en las funciones públicas? Nadie gana eso. 80 mil es... Aquí hay de gente cala, que lo puede ganar, pero no, pero no los que están de regidor aquí. Entonces, sí. eso significa que hay una repartición totalmente injusta y desequilibrada del presupuesto. Yo reto a los regidores que haciendo un acto de buena voluntad digan, yo voy a donar el 10% de mi salario para ayudar a crear un presupuesto particular para los bomberos. A que ninguno lo hace. Hasta que se resuelve Pero, el problema, ¿verdad? También, sí, hasta que se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque los bomberos son más importantes que los regidores. ¿Qué han hecho los regidores un año y pico que tienen? ¿cuántas emergencias han, han atendido los bomberos? Calculen eso. Entonces, cuando una sociedad se reparte tan mal, indudablemente que la gente no quiere trabajar ni quiere ir a ese lugar, por eso se van, porque dicen, ven acá, está bien de que yo tenga una parte del sentimiento patrio, una parte de colaboración social, una parte de responsabilidad social con mi comunidad, pero yo tengo hijos, yo tengo familia, yo tengo que pagar agua, luz, yo tengo que comprar comida, entonces yo tengo que buscar un lugar donde me puedan pagar más o menos lo que valgo como chofer, para poner un ejemplo que fue lo que se mencionó ahí. O sea, eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Y una pésima gerencia de Siquio NG de la Rosa, que no sirve como síndico, y está ahí todavía porque fue electo, lamentablemente. Que es una lástima para mí, para mí, que lo conozco, que lo quiero, que le tengo aprecio, Tener que decir esto a estas alturas, para mí es doloroso. ¿Saben por qué? Porque siempre lo valoré como uno de los mejores políticos que nosotros hemos tenido en los últimos años en este país, en esta ciudad, en esta zona. ¿Usted me entiende? Valoré, pero carajo, Amado. mi valoración ha tenido, he tenido que engavetar. ¿Cómo es que se llama la, la princesa de, de Disney que, que se durmió, que vino un príncipe sí. y le dio un beso? Eh, la Bella Durmiendo. La Bella Durmiendo. Hay, un, hay una llamada, pero déjeme decir esto al final. Vamos a poner la nómina. Raúl, cuando termine. Raúl, tu presencia con los bomberos hace más daño que bien. Si tú quieres apoyarlo, no, no, no te metas a protagonizar esa lucha. Llévala por otro lado. Sí, debió dejarlo Porque solo, le hace hombre. más daño a los bomberos tu presencia. Y si quieres, tú luego te, te lo explico fuera del aire. sí. ¿Por qué yo entiendo eso? La intención es buena del que va claro, a apoyar, pero no debiste, debiste hacerlo, pues, de, claro. de Raúl, desde de otro escenario. De dejarlo a ellos ahí, para que no se politice. Contigo. Vamos a la llamada telefónica. Buenos días. Hello. Buenos sí, días. adelante. Buenos días. Óigame, buen día, señor amado y los demás compañeros. Buenos días. Con relación a, esa, a ese comentario... Estoy muy de acuerdo de que a los bomberos se les busque una solución el problema de los bomberos. Pero aparte de eso, quiero decirle otra, otra cosita que está afectando mucho a los trabajadores del ayuntamiento. Observen ustedes que, que los regidores, como dijo el señor Amado, ganan 110 mil pesos mensual. 80, y observen esos pobres y felices que andan en la calle botando perros muertos y basura y toda la porquería, que ni siquiera un guante para que se cubra la mano ni una bota para que se cubran los pies, los que ganan tres centavos que no le da para comprar jabón, para lavar, pa lavar su sí, ropa y a, lavarse la mano. Amigo, pero hay que destacar que son esto, empleados de, los de, de Novel que van una vez a la semana, dos horas, allí al ayuntamiento, a requerir aumento y todas esas cosas para ellos sin hacer nada. Señores, tomen en cuenta eso, el gobierno y, los, y, y el, el presidente del ayuntamiento, el psiquio de el NG de Las Rosas. O sea, hablen en usted. Se, se está cortando. Sí. Se está cortando. Eh, al amigo televidente, voy bueno. a explicarles que la gente que anda, ¿verdad?, en la recogida de desechos sólidos en los camiones, lo que normalmente se conoce, ¿verdad?, como recogida de basura, son empleados de Móvil soluciones. Tienen que tener más de ese en cuenta. Son empleados de Móvil soluciones. ¿Verdad? A mí me parece que había como un acuerdo no, entre el, el ayuntamiento el, y Móvil. El, el contrato establece claramente que Móvil Soluciones es responsable de sus empleados. Okay. Hay ¿Tenemos? que ver ya lo que son de ornato y limpieza. Son yeah. los que no a poner en, en pantalla, muchachos, la nómina del ayuntamiento eh, de, la, de la sala de capitular, básicamente, de los regidores. Ahí está. Ahí podemos ver que un chofer, porque yo no sabía que los regidores tenían choferes. Sí, choferes. O ¿Todos? sea, para caminar, señores, porque esto hay que ponerlo todos los días aquí. ¿sí? Sí. Yo me voy a encargar de pasar, de que la gente sepa que las cuatro esquinas de San Francisco de Macorís, los 13 regidores que tiene, las, que tiene la sala capitular, cobran o le pagan a un chofer entre 6 mil y 8 mil pesos para moverlo en San Francisco de Macorís. Señores, nosotros tenemos que ir cambiando, Eso o sea, es no es posible, política, no es posible que tú tienes un organismo, una institución como el Cuerpo de Bomberos que está solicitando un aumento porque ganan seis mil y pico de pesos, cuando tú tienes los flamantes regidores con todo el respeto que, que merecen, pagándole a choferes para que lo muevan en, en las cuatro calles de nuestra ciudad, pero esto no es posible, pero ahí tenemos... O a. Sea, un sueldo que no se merecen... Ganando un sueldo que no se merecen y encima de eso también teniendo personal a su disposición. Ahí está el asistente del asistente, cuando tú entres a esa nómina, el asistente de la presidencia, el asistente del, de, del regidor, el, el asist, la secretaria de... O sea, un sinnúmero de cosas que tú dices para el trabajo que se realiza ahí es inaceptable, señores. Y no es un, el, el problema aquí es que no es solo de San Francisco de Macorís, la bendita problemática, es algo a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros nos empoderemos con estos temas y le digamos a los, a los legisladores locales, a los del Congreso, que no es posible que ellos estén ganando cientos de miles de pesos por ir, por ir a sesionar y por hacer lo que no tienen que hacer, hablando de, de regular las bebidas alcohólicas, regularícense ustedes oye, primero con esas millonadas que ganan y todos los ha beneficios que el, tienen. El cuerpo de regidores de San Francisco de Macorís Tendente a organizar el tránsito, tendente a organizar el ornato, tendente a el desenvolvimiento perfecto y correcto cada día de la comunidad de San Francisco de Macorís. ¿Cuántas resoluciones han dado para ver a cómo no han salido a nosotros los que pagamos impuestos cada una de esas resoluciones? Porque no han salido caras. Habría, habría que ver el, el, las memorias del pasado presidente, el del año pasado, y hablar con el presidente... Señores, aquí viene un regidor del PLD que yo no lo conocía. Claro, lo conocía, pero no sabía que lo era. Yo pensaba que no era de aquí. Honestamente, yo tampoco lo conocía. Entonces, por favor... No lo conocía. Mira, yo, no, yo, no, yo no estoy criticando a ese amigo. Yo lo que estoy diciendo es que no se dejan sentir los regidores. Mira, Amado, para irnos a los WhatsApp... A ver, que puede llamar. Siquio, sí, mira, tú escuchas eh, a, a, este, este tema... En el caso de los leg legisladores, de nuestros congresistas, señores, hablar de que van a regular, regularizar las bebidas alcohólicas, de que van a regularizar la música. Ah, pero ellos no hablan de regularizar los millones y millones de pesos que, eh, que de, de, de, los, ah, de los que se benefician por el no pago de impuestos a vehículos traídos en el país. Yo voy a presentar a cada uno de ellos, estamos hablando de 20, 15 millones, claro. que no percibe el país un pago de impuestos porque como ellos tienen esa exoneración, todo el amigo, todo el vivo, le coge, le pagan Otio, ese dinero lo, a ellos. Dile, lo diles la utiliza pa, para traer ajá, el mundo de luz. Pero no es de gratis que lo trae. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿Apoya usted la protesta del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís por seguro y aumento salarial?